que ocurra. ¿Pero tiene asidero real? Vamos a hablar con Dante Nicho, el es médico, experto en salud pública, para eh, precisamente aterrizarnos eh, en el tema de la posibilidad de una vacuna, de la posibilidad de un tratamiento eficiente y del comportamiento que debemos observar en la medida en que ni uno ni otro todavía están en el mercado. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Tenga usted, muy buenas tardes, Pabela. Qué gusto de compartir con ustedes y todo tu público. A ver, eh, el desarrollo de una vacuna, hemos conversado con laboratorios, con expertos en, en el tema, y el, el, la, la ventana en la que una vacuna se desarrolla no es menor de cinco años, seis años normalmente. ¿Es así? Es un desarrollo que se hace paulatinamente en cuanto a las enfermedades que se pueden ver y el agente eh, que está causando esta enfermedad. Ha, han habido estudios anteriores sobre algunas vacunas, más que todo, por, por ejemplo, para la, eh, la epidemia también de H1N1, se consiguió una vacuna más o menos a, al año y medio, uh -huh. y quizá un poquito menos, se consiguió. Para el ébola también se hizo eh, uh -huh. esfuerzos para que. El tiempo fuera menor de lo que era tradicionalmente un estudio científico en el cual te, se tienen que hacer pruebas en todos los medios, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, lo estamos escuchando, escucha? lo estamos escuchando sí, sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí, sí, Sí, sino que hubo una interferencia. Acá. Okay. Este, Entonces, ese es más o menos el promedio de investigación. Esta vacuna, por supuesto, por el efecto de que es una pandemia y en la cual la el, la premura que existe para poderla parar, porque esto nos está trastocando no solamente en la parte social, familiar, sino económica a nivel mundial. Entonces, este, tenemos la premura... Sí, es real lo que se está haciendo y el esfuerzo que se está haciendo en muchos países y los grupos de investigación de universidades y de estados científicos muy importantes. Entonces, sí, yo lo veo como una posible realidad que a fin de año quiera ver la, este, la vacuna. Bien, eh, a fin de año y como obviamente con la aprobación de la FDA, yo citaba un artículo muy bien documentado con científicos y expertos de laboratorios internacionales eh, sobre eh, el tiempo que se toma la FDA para aprobar una vacuna, que por supuesto lo que tiene que, que, que ponderar es que los efectos adversos no sean peor que la enfermedad y que la FDA se toma sus tiempos para asegurarse de que esto sea, ocurra así. Sí, las pruebas se realizan primero, La primero es un, un ensayo químico, eh, biológico, perdón, biológico y bioquímico, ya que tenemos que, eh, hay que identificar primero al virus. Y ahora le voy a decir por qué puede eh, suceder en que eh, esta vacuna puede diferenciarse. Esperemos que este virus no tenga un poder de mutación grande puede mutar en algunas proteínas que se encuentran en la superficie... ...pero que no en muchas, de tal manera que inhabilite o que sea necesario... ...un tipo de vacuna para cierto hemisferio o ciertos países... Eh, ...por las características y idiosincrasia, clima y todo lo que tenga... ...y otra vacuna para otros países, en otras características. ¿Qué significa esto? Ahí es donde viene que para estandarizar una vacuna demora tanto, y por supuesto, la FDA, que es muy celosa de ello, quiere que estos ensayos, primero que son, como le decía, bioquímicos y genéticos, luego pasa a un ensayo en, en animales, y luego pasa al ser humano. Y todo es un proceso, porque como usted bien dice, hay hay factores adversos y, que pueden darse en las vacunas, pero felizmente, y eso para tranquilidad de todos nosotros, hoy día... La inmunología ha cambiado muchísimo y la genética molecular ha cambiado, de tal manera que hoy día ya no se trabaja con el virus como era hace 50 años, el virus atenuado se decía y nos colocaban el virus atenuado a nosotros, o sea el virus muerto, uh -huh. ahora ya no se usa eso y eso tenía sus peligros, hoy día... La genética nos permite identificar las, las, eh, las cadenas genéticas de, y los genes que tiene este, este virus, que mayormente son un parte de ADN y parte de ARN, de, de lo que conforma el material genético de este virus, y que podemos identificarlo y entonces podemos solamente tomar tomar una parte del virus, o sea, la superficie del virus, sin tomar todo el virus. Uh -huh. Entonces, con una parte del virus, un pedacito del virus, nos permite que hacer que nuestro cuerpo reaccione uh -huh. y produzca las defensas, porque ese es el objetivo final. Claro. El objetivo es que eh, podamos, eh, que podamos, eh, nuestro organismo reaccionar ante ese virus y entonces el ejército de nuestras defensas está preparado para recibirlo. Eso es una vacuna, ese es el fondo de una vacuna. De acuerdo. Entonces, hoy día, felizmente la biología molecular la, es importantísimo ha avanzado mucho en los últimos 20 años más que todo, y entonces tenemos eh, armas eh, genéticas, eh, ejercicios genéticos que permiten hacer que esta vacuna sea inocua, lo más inocua posible, porque hoy día las últimas vacunas que se hicieron para la hepatitis y otras vacunas que se están en el mundo, las últimas que se realizaron para la hepatitis B, eh, eh, ya no eran hechos con los virus, propiamente dichos sino con el material del virus. Ya. Inherno. ahora y eso es... nos da cierta garantía, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que...? Bueno. Lo ideal es tener la vacuna y como se anuncia, hacia fin de año y usted considera que es una posibilidad concreta y real. En, en el camino se está trabajando también en medicinas que ayuden a, eh, no, no, no necesariamente curar la enfermedad, pero que el tratamiento permita que las personas no lleguen a UCI, sino curarlas antes, digamos, ¿no es cierto? Eh, eh, eh, en esa área, ¿cómo se va avanzando? Yo creo que ahí está el secreto de todo. Eh, la, la medicina moderna se basa en la prevención. O sea, la parte curativa es una parte importante de la medicina, pero donde el mundo científico está más orientado es en que usted se enferme y que si se enferma, si se va a enfermar, sea lo más inocuo posible o lo más menos letal Gracias. posible. Uh -huh. Entonces, ese es otro de los objetivos de la medicina preventiva. Entonces, a, hoy día esta pandemia nos agarró de un momento a otro. Entonces, lo que se ha tratado es de curar a la gente y viéndole la, la gravedad de la, del curso de la, de la enfermedad. La enfermedad tiene un ciclo natural. O sea, la persona empieza con los primeros síntomas, luego se van agravando, esto se van complicando y pueden llegar hasta la a mortalidad. Entonces, ¿dónde hoy día nosotros hicimos, en estos últimos meses, lo que hemos hecho es tratar de curar y revertir la mortalidad que pudiera tener ese indicador de mortalidad? Ahora lo que nosotros tenemos eh, que, que cuidar es la letalidad. Así es. O sea, evitar que este llegar a los estadios más avanzados de la enfermedad. Y en ello se han hecho ensayos en el mundo de buscar medicamentos que puedan ayudar desde los primeros síntomas. Uh -huh. Y es así que se han encontrado. Estamos frente a un virus, entonces lo que debemos usar es antivirales. O sea, quien combate a los virus. Claro. Eh, medicamentos difíciles, sí. Ahí tiene usted el ejemplo de, del HIV. Pasaron claro. muchos años para encontrar los medicamentos que pudieran afectar a este virus. Hay personas Entonces, que vi, conviven con eh, viven con el HIV y tienen calidad de vida, es cierto. Pero así es, así es. fíjese, ha mencionado el HIV y todavía no hay vacuna contra el HIV. Así Entonces, es, eh, así es. ¿Por qué? Eso es lo que... Porque ahí está la característica. Uh -huh. Es un virus sumamente que muta rápidamente. Ya. Y no es ese el comportamiento del coronavirus del COVID 19 que, que se está estudiando ahora felizmente, no es Felizmente, felizmente no. que desde, desde que ha aparecido hasta ahora han habido se han encontrado algunas proteínas distintas uh -huh. en algunas ciudades como por ejemplo la que apareció al comienzo en China distintas algunas proteínas con las que están en Estados Unidos yeah. este, sí lo hay pero no ...inhabilita la vacuna. Ya, eso o sea, es, es, es, es un buen proteína. escenario, eso es muy bueno. Finalmente, sí, no, si me no, permite, doctor... No lo descalifica. Doctor, de acuerdo. Para Entonces, terminar, ¿qué comportamiento sí, debemos observar en la medida en que no, todavía no hay un, un tratamiento estandarizado... ...para frenar la mortalidad del coronavirus, o sea, frenar el avance al agravamiento de la enfermedad? Y dos, no hay vacuna. Y tres, porque se va a levantar la cuarentena en dos semanas. ¿Cuál es el comportamiento... Que deberíamos observar llegamos a lo más importante de la medicina del mundo uh -huh. y de la medicina moderna y que vuelve a ratificar lo que se propone que es la atención primaria y la prevención, prevención. entonces para prevenir vamos por la prevención soy yo el responsable de esa prevención el individuo yo y mi comunidad uh -huh. entonces qué debo hacer voy a usar las formas de barreras que me evite que contagiarme. Y la segunda, que es tan importante como la primera, contagiar. Claro. O sea, porque las mascarillas que usamos y las barreras que vamos a usar, no solamente para evitarme que yo me contagie. Que si, no, que si yo tengo el virus, y de repente ni lo sé, no contagia a otra claro. persona. Eso es importante. Entonces, el uso de mascarillas... Va a ser importante. Es, en otros países, si usted se da cuenta, se recuerda, en culturas como la japonesa cuando se refría a la persona, se pone una mascarilla por respeto a los demás, para no contagiar su, su resfriado. Entonces, algo así tenemos que hacer acá, y de ahora en adelante, esto va a quedar como una parte cultural. El lavado de manos... Es una de las cosas simples, pero tan importantes. Y no tocarse la cara, ¿no? Porque es, eh, eh, somos tan dados a sobarnos los ojos, la nariz, no tocarnos la cara, mascarilla, lavado de manos y desinfección. Y desinfección. Cuando estemos en casa, tener los cuidados del caso, la ropa que usamos, si venimos de un lugar donde ha habido cúmulo de gente, pues cambiarnos de ropa, esa ropa, lavarla con agua caliente y abundante detergente. Y, y eso, entonces, pareciera ser simple, pero es una cuestión que debe ser hacerse costumbre. Claro. Tiene que Cuando esto ser se haga en costumbre, automático. vamos a tener una gran barrera. Y es doctor. lo que nos queda el reto. El reto se llama responsabilidad. Absolutamente. Le agradezco mucho, doctor Nicho, habernos atendido esta tarde. Por favor. Gracias. Buenas tardes. 1 con 26. Nos despedimos del doctor Nicho. Vamos con esto que ocurrió.